Nosotros encontramos que en algunos momentos borramos las fotos que no queremos eliminar. Hoy te mostramos cómo recuperar las fotos en el celular. Eliminar fotos y conecta su celular al ordenador. Abrir ULTATA para Android, haz clic en Recuperar datos perdidos. Selecciona opción que quieres recuperar. Después de obtener información, ULTATA va a analizar datos. Este paso dura 5 minutos aproximadamente. Encuentra las fotos que quieres recuperar. Hasta próximo.